Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal esta vez les traigo algo diferente para el canal así que hoy les traigo. Los 5 mejores personajes de The Owl House. Número 5. Juti. Se lleva el quinto lugar de este top y se preguntarán por qué lo puse en quinto lugar. Solo por la idea de que por él tenemos Lumity Cannon y también porque en el episodio 8 de la segunda temporada siento que es el que más se luce a la hora de arreglar los problemas de Eda, descubrir las habilidades de King y claro hacer el Lumity Canon. Número 4. Luz no se da Sí, sí, sí la personaje principal en cuarto lugar. Y porque en la segunda temporada le dieron como que menos relevancia, pero en la primera temporada, uf, uf. Tiene momentos épicos, como la pelea con velos el baile del gron y el juego de rugby número 3 king el personaje más tierno sin discusión alguna para mí uno de los mejores acompañantes en series animadas por el camino que toma la historia de king está bien y se siente satisfactorio y ahora estoy más emocionado por saber más sobre su padre y la raza de king king bebe te amo -o -o -o -o -o -o -o -o. número 2 edad a la dama ella es la que tiene mejor desarrollo en mi opinión la forma como se comporta con Luz es muy buena y la relación que tiene con Raine yo creo que terminarán juntos. Y agregale que ella tiene una de las mejores historias en mi opinión de toda la serie Eda por Raine Canon Número 1. A mí, Timidiosa Blitz. Ella, en mi opinión, es la mejor personaje de la serie. Tiene la mejor evolución de personaje, pasando de una bravucona a la novia de Luz. Para mí, eso fue bueno ver su evolución en cada capítulo que ella estaba. Capítulos que puedo destacar donde aparezca ella puede ser: Enchanting ground Freaks, Eclipse Lake, Scaping Expulsion, y Not, knock, Not, knock, Knockinono Tistor Y por eso la considero la mejor personaje de la serie, linda, mejor evolución, pareja de Luz y muchas cosas más. Y este fue el video de hoy recuerden que este video solo fue mi opinión si tienen otra lista dejenmela en los comentarios. Los quiero. Nos vemos en el siguiente video. Bye.